Me timo la vida, me temo y hoy contra la corriente voy Coy es mi nuevo seudónimo, siempre quise estar en las sombras Y en la oscuridad del mundo es para ser un anónimo Por eso no tengo amigos, los que están conmigo son mi familia Toreto. La lealtad es una mentira y yo no confío en nadie que perdió mi respeto Voy. Sé lo que tengo sin aparentar Tengo mucha batería y quiero jugar Tengo mucha melodía Se me dio cantar Y la mochila vacía para poderla llenar Y-Y-L Pocas palabras, grandes argumentos, yo represento Con mi prestigio ya ni me presento, no miento Ya ni busco el reconocimiento, solo quiero ser feliz Y más billetes de 500 Fuera negatividad, soy optimista, especialista En sacarle el jugo a cualquier pista No me va a lo de ser artista, soy más idealista Yo lo hago clásicos, domino el palabreo atómico Tengo un flow biónico, futurista, mi nombre es guay, es supersónico Me pire, tiré y casi me retiré A los ojos me miré, supe que resistiré y viré Cuando vi cómo dependían de mí, nada decían Les di todo lo que me pedían y... ¿De qué les sirvió, eh? ¿Vieron cómo el tiempo siempre pone a cada uno el lugar que se merece? Mira. <risa> yeah. Quid pro quo, quid pro quo, sí Yo siempre cumplí y ustedes no La vida es así, me funcionó No soy inocente, su asesino lírico fui yo No me llega ni a los talones cabrones Aplastándolos a todos solo con dos canciones Ya soy producto, solo me falta ser ejecutivo Poco a poco, nada más que llegue el efectivo en esta vida todo se puede si procede Se te concede ni cuenta te das cuando sucede Dejo que ruede, hasta parece que es adrede El único que pierde es el que retrocede Voy a seguir siendo impredecible, haciendo lo imposible Para nadie estoy disponible Audaz en esta industria es obvio, soy más capaz Después de 10 años está claro que no fui fugaz Lo mejor es que sé bien de dónde vengo En mi pasado, algún día va a arreglarlo El tiempo sonrío total no me afecta, no es mío Mi vida es así y acepto el desafío Y yeah, yeah, yeah. nadie black, and bass, and records, why? Yeah, yeah. Tuve voz de profeta, se pegó el reggaetón. El perreo dominó todo el planeta Envidiosos dicen que su chiste meta, neta No han captado que el reggaetón es más que debo y rumba Es show business Yo también quiero cobrar caro todo lo que hay es por varos y ya se suena tristísimo porque nunca tuve nada camarada y yo también quiero ser fifis. eso significa ser riquísimo ¿Qué creen que soy otro fracasado no es mi tiempo para un trabajo para que eso pase así el destino tiene su tiempo y tengo claras mis virtudes y sé que pa esto nací sí, sí, sí. soy el rookie con más experiencia y el único bastardo que domina chido el perreo conciencia porque me ven como un villano les duele que puedo hacerlo mejor les pesa que siempre gano guay l y nadie black box records dj blast re mixtape <risa>